un poco tu comentario, tu experiencia del, del, del entrenamiento eh, Bueno, considero el entrenamiento que hicimos acá este, logró sentar un, unas bases fundamentales como, como para las cuales poder cada uno desarrollar la profesión eh, en función de los deseos, en función de los gustos en función de las posibilidades de cada uno eh, creo que la posibilidad de haber tenido gente del exterior que viniera eh, a nivel reconocido, como bueno ha sido el caso de Damián y Ariel, eh, también genera un nivel de validez del programa que le da un diferencial respecto a otros programas que pueden estar a surgir. Y bueno, básicamente creo que ese punto también inicial algo para, bueno, de acá en adelante, eh, por desarrollar la profesión a nivel local e internacional y, bueno, generar nuevos estándares para lo que el coach en el Uruguay. Buenísimo.